No, no, no, suave, no han almorzado Otra huya Reciban con una fuerte huya MC Cano MC Cano Hola, ¿cómo está. De nuevo me presento, mi nombre es MC Cano No soy de la Comuna 13, pero he estado ligado A todo este procedimiento desde hace 15 años En muchas actividades Y bueno, este es otro año más que estoy aquí participando y les quiero compartir una letra más o menos que escribe el barrio. Dice así, salgo pobre el barrio y comenzó la caminata, la gente, los carros, las motos, son las serenatas, el loquillo que se fuma hasta las patas y los parceros de la zona que hasta por una mirada te matan, postdata. La vida se va en un respiro y por ahí caminan amigos que quiero y admiro. Sus sueños, sus ilusiones, sus suspiros. No dispara el aire al otro lado y gente y se desvían los tiros. Vamos a dar una vuelta a la manzana. Un rosa en bicicleta con unos panas que no falta el parqués Y el tinto en la mañana y la señora chismosa asomada en la ventana 4 a.m. para el trabajo no importa si llueve o se hace frío La familia te conmueve, el propio negocito por un sustento leve Cansados en un bus, mi madre pasa en el de las 9 La verdad o se atreve, niños jugando en los callejones La ropa por ahí colgada en los balcones Con los que me crían no están por malas decisiones Porque aprendieron a matar sin saber amarrarse los cordones mucho gusto. Mexicano, ¿qué tal? Y vámonos con este tema, que es un clásico que me pidieron porque tiene alusión a lo que pasa en esta operación. Dice, eso se llama la denuncia. Es una denuncia que yo hago muchas cosas que pasan en el mundo y, sobre todo, acá en nuestro territorio. ¿Qué se Bien. Directo desde el underground hoy no plantea su denuncia Verá de lo que soy capaz menos en proponer mi denuncia Tengo técnicas de ataque a corta o valga distancia Traigo que atacan sin importar la potencia Voy a acercar mi ponencia Vengo a adornar palabras respaldadas por mi vivencia ¿Quién más que nosotros para contar historias provenientes desde Sudamérica? ¿Quién más? que Aquellos inconscientes y madres histéricas por situaciones trágicas Hoy denuncio que no espero el malo porque tanto en el Vaticano Y tanta hambre en África Hoy es el ser humano, otro ser humano inventa su réplica y unos países más que otros Saben más de matemáticas, por acá la problemática no es una telenovela. Acá donde caminan las águilas, caminan, torres sin vuelas por las aceras. Caminando por las aceras, locos enteras, o noto las curvas de esa línea paralela. Más dinero armamento y menos sustento para las escuelas. Y muchos niños, por causa de la vida todavía, se alumbran con velas, sus se balas y delincuencia común. Y los militares somos la mira, con el mejor efecto su se escucha el boom. Y por ahí de marchas y manifestaciones, el mundo, de las utopías, la realidad de mis canciones. Se buscaron estrategias, se mermaron las opciones, Llegaron al mundo la tecnología, el G8, el gobierno y las religiones. Se llama la denuncia. El coro dice así. Sí, sí. Sí, sí. Que odio, se tiran las ágilas de fluido desde este podio. La labia de ese sabio, quienes tú pebradas en horadar por la tele ni por la radio, para dividir territorios en trazos. Cada vez que el mundo gira las infantas pedazos, el mundo está enfermo en el mundo, el mundo la vida de los soldados rasos. En un mundo donde Cupido ha lanzar los flechazos. Tropas avanzan, la paz en retroceso. Tropas en la selva, conservan la revolución, si y con mucho peso. Tropas en los guetos. Que se deshizo el paraíso Los medios desaparecen la de información como si fuese un hechizo Es tan frecuente convivir con el desánimo camisbajos maltratados como presos en Guantánamo Eso es una denuncia sí. yeah, yeah, Reclamo mi derecho siempre real a mi virtud Fabricando enfermedades gastan el dinero de la salud Que falta de actitud y tú qué haces Salvarás al mundo, montarás un negocio De máscaras para cuidarnos de los gases Por los que nos vuelan kamikazis En 2017 todo hay niños que juegan a ser nazis Se aumentan las psicosis en ciudades Cada cual con sus ideales Les los y no nos recuerdan los Desastres naturales, sí acá de los paralizados ilegales trabajan juntos conjuntos con cuerpos ilegales Y luego se cuelgan de ramas legislativas y judiciales Donde cerraron penales a través de códigos Donde se con el vértigo desplazar de a un amigo campesino sicano, el antitobrino a les pregunto les importará lo que yo opino, sin embargo me pronuncio, si ¿Sí demás por hablar en el resto de este álbum me manifiesto y los denuncio, los denuncio, si, sí. dice así, Temor, en medio terror, odio, otro episodio, y las cosas no gracias. Compartiendo ahí algo de una letra, esa canción es de hace más o menos unos ocho años que la tengo escrita. Y me despido con esta. Espero les haya gustado lo que la música que transmitimos y las letras. Este tema tiene un lema que dice que si el mundo está enfermo, el rap es la cura, dice... Que se manifieste como peste Por la calor a pólvora opaca De gris azul celeste El mundo es tan y Provoca que me apeste en este oeste O tener que caminar bajo arrastre por el motivo de ese desastre, no habrá que virus el motivo, imperialistas viven permisos para provocar un ataque masivo, luego masiva, adictos por el placer de saber quién es el que más derriba, luego un de sangre se navega como un barco a la deriva, Pues se casa saliva, diseñando estrategias de los hábiles. acá rondan miles la capacidad mental, para la fábrica de misiles, se contagian los civiles, luego tiempos difíciles, o no los tiempos de aquiles, de hay de guerreros como en Troya, solo se ven troyanos. interno como un virus por cada oro el Vaticano, grandes cantidades, de dinero en tan pocas manos, un pasado no muy sano, mal no se culpó la iglesia. La TV oculta información en el mundo, sirve de amnesia sin anestesia. Solo te ofrece lo material, un cuerpo escultural. Bienvenidos al mundo de la anorexia. Aparentar es una delicia, se contaminan los síqueros de se en esta especie donde ya está el ciudad cuando detectan que alguien no desprecia en este espacio se forman cráteres un cambio de carácter es un mundo feo y yo me entero los placeres en busca de mujeres se tira más donde ya este momento la ha vivido rapeando José tabú quiero ser la Gracias, eso fue mexicano.